Buenas tardes Puerto Rico, deseando que estén todos bien. Les saluda José Juan Tañón Díaz y les damos la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica. Para hoy martes 21 de junio de 2022 estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que serán certificados por la auditora Dailma Carmona de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Anoche hubo un ganador de la doble revancha y se llevaron 500 mil dólares en la gasolinera cooperativa Gasolinera y Servicio Buenavista en Bayamón y eso no es todo. También hubo un ganador de un premio secundario en El Colmado, El Pesetero en Naranjito. Se llevaron 15 mil dólares. Muchas felicidades al ganador o ganadora. Para mañana miércoles, el Powerball tiene un premio de 312 millones de dólares. Mientras que el Lotto Cash tiene un millón 690 mil dólares que te lo dan en un solo pago, al igual que la doble revancha, que tiene 100 mil dólares que serían una bendición para muchos en estos días. Si ya tienes el app de Lotería Electrónica, debes actualizarla para participar en sorteos y promociones. Crear tu cuenta es muy fácil. ¿Qué esperas? Juega los cartones instantáneos de Lotería Electrónica. Llegó el instantáneo con los premios más grandes, con más de 3.5 millones de dólares en premios. Jugando 20 dólares, te puedes llevar un cuarto de millón al instante. Raspa tu suerte y juega que te pegues con los instantáneos de la Lotería Electrónica. Ya lo sabes, la suerte te está buscando. Pero mi gente, comencemos con el sorteo del pega 2. tu hermano, y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número. Es el 0. El 0. Segundo número. Es el 3. El 3. El número ganador en el pega 2 es el 0-3-0-3. Continuamos mi gente con el sorteo del Pega 3. Mucha suerte. Y recibimos el primer número que es el 3. El 3. Segundo número. Es el 6. El 6. Tercer número. Es el 0. El 0. El número ganador en el Pega 3 es el 3. 6-0, el 360. Finalizamos, mi gente, con el sorteo del Pega 4. Nos preparamos para recibir el primer número. Es el 7. El 7. Segundo número. Es el 9. El 9. Tercer número. Es el 4. El 4. Último número en Pega 4. Es el 5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 Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información entra a nuestra página web loteriasdepuertorico.pr.gov. Recuerda que ahora con Powerball hay más oportunidades de ganar, porque ahora es tres veces por semana, lunes, miércoles y sábado. Y al añadirle Double Play participas por un premio mayor de hasta 10 millones de dólares y otras ocho maneras más de ganar. Nos vemos en el sorteo de esta noche a las 9 y que tengan todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. de nuestra programación por San Juan, y San Juan, 11 Senator Ron Johnson texted the staffer for Vice President Pence just minutes before the beginning of the joint session. This staffer stated that Senator Johnson wished to hand deliver to the Vice President the fake electors' votes from Michigan and Wisconsin. The Vice